Buenas tardes. Eh, ahora, de una manera, eh, principalmente o en práctica, vamos a ver cómo van a tener que afrontar todo, el, todo este sistema de formación inmediata que, que a partir de ya, van a tener que trabajar a, a diario. Eh, las aplicaciones que, que precisa que nosotros hemos tenido que modificar en un principio, han sido tres. Han sido gestión fiscal y contabilidad, por una parte. ...y nuestra aplicación de gestión comercial FactuGES eh, por otro lado. Estas tres aplicaciones van a estar disponibles ya desde el día 1... Eh, ...preparadas para poder subir toda todo la información necesaria... ...y que solicita este sistema. Eh, la semana que viene van a recibir ya la definitiva... ...en la que ya sí que van a poder ya presentar facturas... ...a partir del día 1 de julio. En cuanto a contabilidad eh, y FactuGES... ...pues vamos a hacer lo mismo, la semana que viene... También ya recibirán una versión, estas ya completas, con eh, tanto las ventanas de, de captura de asientos y de facturas ya modificadas con los nuevos campos del, del SI, como con la ventana eh, principal para poder presentar y gestionar toda la comunicación con, el, con la agencia tributaria para poder presentar las facturas. Eh, se han incluido en, en, en cada una de las aplicaciones se han incluido unas pequeñas guías. Eh, prácticas donde se ve eh, de una manera gráfica muy, muy fácil todos los cambios que hemos hecho en las, en las aplicaciones para que les sea muy fácil eh, eh, el enfrentarse a estos nuevos cambios que en principio no son muchos pero algunos ha ha hemos tenido que hacer también como, como os he comentado antes eh, nosotros vamos a hacer unas, unas, FAQ, unas, un, unas guías unas preguntas frecuentes según nos vayan surgiendo las dudas que, que a vosotros os van a ir eh, surgiendo, evidentemente, nos las iréis preguntando a nosotros y eso pues iremos haciendo una, una, una, una, una guía de preguntas frecuentes que os haremos llegar o bien a través de las aplicaciones o bien a través de nuestra página web porque entendemos que ahora al principio pues, van a surgir bastantes dudas e intentaremos lo máximo posible ser muy dinámicos en ese, en ese sentido para que eh, cualquier duda que a un cliente le pueda surgir pues la tengáis, o os pueda surgir a vosotros, la tengáis resuelta en, en, no en, el, en el plazo más corto posible. Eh, en cuanto a las aplicaciones, como os he comentado, son tres, son gestión fiscal, contabilidad y, y FATUGES. Vamos a verlas un poquitín por encima. Me voy a centrar en gestión fiscal, pero eh, digamos que las pantallas, tanto de captura de apuntes... Eh, como de presentación son muy similares, de hecho la de presentación de las facturas es exactamente la misma en las tres aplicaciones, eso nos hemos querido hacer así para que no tengan, eh, no tengan que aprender eh, varias veces cómo presentar una factura el, la pantalla de, de presentación es exactamente la misma y la de captura de apuntes, tanto en fiscal como en contabilidad, como en la pantalla de, de nuevas facturas tanto de emitidas como recibidas en FATUGES, pues son muy similares, vamos a ver que son muy similares, entonces vamos a ver en, en gestión fiscal incluso en gestión fiscal vamos a intentar hacer una presentación en real para que vean en, en, en las páginas que de prueba que nos han habilitado vamos a intentar hacer una presentación para que vean para que vean lo rápido y, y cómodo que se hace bueno en un principio eh, en, en facturación digo perdón en gestión fiscal eh, la versión que ya tienen ustedes lo primero que habría que hacer sería indicar a qué empresas están eh, acogidas así y cuáles no. ¿vale? Muy importante indicar cuáles cuáles están acogidas. En esta versión que les hemos enviado, eh, todos eh, aquellos sujetos pasivos que tenían configurado en el periodo de liquidación en el modelo 303 eh, mensual, se le ha puesto esa etiqueta automáticamente de acogida así. ¿eh? Por ejemplo, si vamos aquí a empresas, por ejemplo, en esta nuestra que hemos metido aquí, nos vamos a obligaciones. ...dentro de IVA o IG, vemos que esta tiene el 303, el periodo mensual, en esta automáticamente al estar esta autorización nos ha marcado que estaba acogida al sí. ¿Eh? Si en cualquier caso eh, les llega una empresa nueva que están acogidas, lo único que tienen que llegar es a la hora de meter las obligaciones... ...indicar esta pestaña, que es muy importante porque si no, cuando vayamos a presentar las facturas no nos va a aparecer. ¿Eh? Una vez que, que tenemos ya indicado que la empresa está acogida al sí... Lo siguiente ya es la operativa diaria, digamos, de meter de meter apuntes. Tanto en ingresos como en gastos, las pantallas se han modificado ligeramente, de tal manera que se han indicado, eh, se han incluido los campos que ahora no se exigen como obligatorios en, en la operativa del sí. Si la empresa no estuviera acogida así, estos campos no se pedirán. ¿vale? En este caso, los dos campos principales que se, que se solicitan es el tipo de factura y la clave de operación o de régimen de IVA. ¿Eh? Dependiendo del tipo de, de factura, que, del tipo de factura que sea, que indicaremos aquí, pues se nos habilitarán unos campos u otros. ¿Eh? Por defecto, eh, la aplicación, si damos de alta, nos va a, pedir, eh, nos va a proporcionar siempre los valores mmm, digamos, más normales que suele haber, que es el, F, el F1 como tipo de factura y la operación de régimen general. Si fueran otros, pues tendrían que cambiarlos aquí. En este caso, estos dos campos se van a pedir exactamente igual en las otras dos aplicaciones, como vamos a ver. Una vez indicados estos, tenemos dos paneles adicionales que se han añadido debido a todos los campos que hay que informarles a lo del sitio. Como hay muchos, se han añadido en un panel aparte, que en este caso se llama Otros datos aquí, y aquí aparecerían todos los campos que deberíamos de rellenar adicionales como información adicional que se solicitan. En este caso, solo habría que rellenarlos si la operación o, la, o sea, el tipo de factura o la clave de operación es alguna de estas relacionadas. Por ejemplo, si estamos indicando que en el tipo de operación es una factura rectificativa, se nos habilitarán estos campos para poderlos rellenar. Y como se ha comentado antes, aquí habrá que rellenar, estos son opcionales y no, que, y no hay que informarlos. Pero si la factura es rectificativa, sí es obligatorio indicar al menos unos campos. En este caso, podremos indicar la factura original y la fecha de factura original o podremos indicar la, la, base, eh, la base, la cuota y la cuota, recti eh, la cuota rectificativa. Pues eh, con otros campos van siendo iguales. El, el, la aplicación, eh, según lo que vayamos seleccionando, nos va a ir pidiendo esos datos adicionales. Eh, de aquí, pues prácticamente eh, todos los campos son opcionales, excepto uno, que ya he hablado antes, que es la descripción de la factura, que es muy importante. Este es un campo obligatorio que hay que rellenar, sí o sí. Si el campo este no está rellenado, eh, a la hora de presentar, como vamos a ver luego, nos va a dar error y nos va a indicar que la factura no tiene indicado la descripción. En cuanto a las fechas, pues nada, la fecha de expedición es la que nos indicará el plazo, en este caso, que son ingresos. Si nos vamos a, a gastos, pues vamos a ver, que aquí no tenemos metido ninguno, pero vamos a ver, Ves que los campos son muy similares, que nos pedirían los datos según la clave o el tipo de operación que introduzcamos, pero aquí sí que es muy importante, como os ha comentado antes, es muy importante el campo de fecha de registro contable, que es la que nos va a marcar el plazo de presentación ante el SI, ante la agencia tributaria de los datos del SI. Una vez esta factura, nosotros eh, seremos capaces de indicarles si van a presentar una factura fuera de plazo o no, o de avisarles si una factura se le va a pasar de plazo. ¿eh? Entonces, a través de ese campo, eh, controlaremos la, la presentación. Una vez que ya hemos logrado presentar eh, las facturas, este, este botón que nos habilita otro panel aquí nos va a indicar, eh, nos va a dar información de la presentación que hemos realizado, eh, en qué estado está, cuándo la hemos realizado, quién la ha realizado eh, y el CSV. Muy importante el CSV. El CSV es el, el código seguro de verificación que va a devolver el, el sistema una vez que comunicamos las facturas. Siempre inmediatamente recibe una respuesta de la agencia tributaria indicando si las facturas están bien o están mal o están parcialmente bien o parcialmente mal. ¿Eh? En, en este caso, nada más que haya una factura en todo el envío, nada más que haya una factura que esté bien, eh, la agencia tributaria nos va a devolver un CSV, un código de, Seguridad de verificación, que nosotros vamos a dejar guardado y con el que van a poder consultar si esa factura se presentó realmente o no. ¿Eh? Bueno, esto es en cuanto a la, en cuanto lo que es a la captura de, de apuntes. Una vez que nosotros vamos metiendo los apuntes eh, eh, diariamente o cada dos días, no mucho más, no tenéis mucho más plazo, eh, ¿cómo tenemos que hacer la presentación? vale? Esto es lo que todavía no tenéis en, en vuestras aplicaciones, pero que en unos días vais a tener. Bueno, Hemos habilitado un botón aquí, que se llama, como veis, es bastante intuitivo, eh, que nos va a abrir la ventana de presentación ante el sí. Hay un menú nuevo que se llama aquí sí que es la gestión del sí, que es ese botón donde vamos a poder presentar altas, bajas, modificaciones, incluso realizar una consulta de los libros, de todas las facturas que tiene la agencia tributaria eh, registradas de esa empresa, cosa que es muy interesante, que luego veremos. Y luego aquí en consultar envíos, luego lo veremos también, es donde se va a quedar registrado todas las comunicaciones que hacen con, las, con esta aplicación. Van a poder consultar cuando hicieron eh, una comunicación, quién la hizo, a qué hora. Bueno, pulsando este botón entramos en la ventana principal de comunicación con la agencia tributaria. Lo primero que se pide pues es eh, una ventana digamos, de filtros donde vamos a poder seleccionar a qué empresas vamos a querer presentar y qué tipo de libros vamos a querer presentar. ¿Eh? Eh, en un principio la, eh, vamos a dejar eh, se van a mostrar todas las empresas que están acogidas al sí y marcada por defecto en la que estemos trabajando. Mediante estos botones eh, que están aquí arriba a la derecha, que ya conocen de otras aplicaciones, incluso esta aplicación, pues vamos a poder o bien quitar todos, o bien seleccionar todas, o bien seleccionar la que está activa actualmente, que es como entra la aplicación. Estos botones son iguales en, en cualquier aplicación que tienen de las nuestras, pues hacen, hacen lo mismo. Entonces, en este caso, igual. En cuanto al apartado de información que tenemos aquí, tenemos el tipo de comunicación, también un campo muy importante porque vamos a indicar qué vamos a hacer con las facturas que vamos a presentar. Si va a ser un alta, si va a ser una modificación sobre una factura ya presentada, si va a ser una baja de una factura que ya se ha presentado y que está registrada, ¿eh? es decir, que tenemos su CSV, o, lo que les comentaba antes, la consulta, donde vamos a poder ver digamos, las facturas que tiene registrada la agencia tributaria de esa empresa o de esas empresas. ¿eh? De tal manera que se pueda realizar una comprobación para ver si coincide con lo que tenemos lo, lo que o lo que tenéis registrado en la aplicación. Por defecto, como veis, la aplicación nada más entrar aquí va a proporcionar los valores que por defecto eh, se van a usar. Es decir, que prácticamente dando a continuar podríais presentar. ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí, aunque en fecha ahora se propone desde el 1 del 1 al 20 de junio, es decir, hasta hoy... Cuando pase el 1 de julio, la aplicación, evidentemente, solo va a proponer desde el 1 de julio hasta la fecha en la que estéis. Y os va a proponer todas las facturas que estén pendientes de presentar, estén fuera o no de plazo. El fuera o no de plazo ya os informa, ya se avisará en el listado de facturas que vamos a mostrar si está fuera de plazo o no está fuera de plazo. ¿Eh? En este caso, como, como estamos todavía en fase de pruebas, se está proponiendo las fechas las fechas de ahora. Esta casilla que está aquí deshabilitada, que, hasta, que en este momento está deshabilitada, que es la de facturas, eh, facturas del primer semestre del 2017, pues es, se va a utilizar para comunicar todas las facturas, como bien dice el título, que tengáis registradas de los seis primeros meses. ¿eh? En ese momento, nada más que marquéis esa casilla, no se va a pedir nada más y directamente se pasará a presentar las facturas que, eh, que tengáis. En relación a esto, hay ciertos campos, Por ejemplo, entramos en este de aquí. Bueno, hay ciertos campos en la clave de operación, y los tipos de facturas, que nosotros, que, eh, que digamos, en las tablas que nos ha dado la agencia tributaria, eh, nosotros no lo hemos incluido totalmente. Como podéis ver aquí, falta el el, el, falta el código 2 y el código 3, por ejemplo. En el, estos no las, eh, no las pedimos ahí porque ya las podemos sacar de las otras casillas que tenemos por aquí, que ya pedimos y a las que ya estéis acostumbrados a, a marcar. En este caso, por ejemplo, eh, se me ocurre la 07, que aquí no aparece, que es la que hace referencia al criterio de caja, que indica si es la factura sería el criterio de caja, no la pedimos porque está aquí la marca de criterio de caja. Una vez que marquéis esa, esa casilla, pues no, no vais a tener que marcar el tipo de operación, porque ya lo hemos marcado de ahí. ¿Eh? Hay ciertas facturas que hay que marcarles varias claves de operación. En, el, en algunos casos de criterio de caja hay que hacerlo así. En, el caso, en ese caso marcaremos criterio de caja y luego la correspondiente. ¿vale? Eh, también nos ocurre, por ejemplo, con las exportaciones, que es la clave 02, ¿eh? que las exportaciones, pues que eso se asigna con el ámbito del apunte, por ejemplo, ¿eh? y así con otras cosas. Por ejemplo, el régimen de especial de bienes usados, pues igual que régimen lo tengo por aquí apuntado, es el, el 3 que es la clave 03, que aquí tampoco aparece, ya la cogemos directamente, cuando vosotros marcáis aquí, ya sabemos que es una operación de régimen de bienes eh, usados y automáticamente ya informamos eso al, al informarlo en el sí. ¿Vale? Pues en este caso, como podéis ver, aquí, bueno, no lo podéis ver, porque lo hemos quitado, el código 16 hace referencia a las facturas del primer semestre, que como se decía antes, había que informar ese código, nosotros automáticamente, una vez que marquéis esa casilla, ese código ya lo vamos a informar eh, directamente, no vas a tener que vosotros reinar nada, ni ir a cambiar los, los, eh, las facturas que tengáis metidas, los apuntes que tengáis de los seis meses anteriores, que eso ya lo haremos nosotros. Toda las, eh, la información, toda la información eh, referida a los seis primeros meses que podamos generar automáticamente, la vamos a generar automáticamente y no la vamos a pedir, evidentemente rellenaremos esos campos automáticamente a la hora de marcar este valor que estaba comentando aquí. ¿vale? Eh, luego pues, podremos filtrar, eh, para la operativa normal tendréis que dejar estos filtros, pero eh, si queréis presentar una factura en concreto, porque lo ha dado rechazada, la habéis eh, modificado y queréis presentar solo esa factura, pues la vais a poder hacerlo bien por fecha o bien por número de factura. Aquí podéis teclar el número de factura y a la hora de pasar a la siguiente pantalla donde van a aparecer las, las facturas que se van a presentar, pues solo aparecería esa. En cuanto al estado de facturas, por defecto siempre se van a mostrar, siempre se van a, a, a dar marcadas las pendientes y rechazadas, que son las que habría que ir eh, presentando el, como plazo máximo los ocho días eh, que se ha comentado y que no, dejam, no debemos dejar pasar. Eh. Por eso siempre se van a proponer estos dos tipos de, de, de casillas. Eh, en cuanto a los tipos de libros, pues aquí están todos los libros que hay que, que, hay que presentar. En un primer momento, en julio, tenemos lo de las facturas emitidas y recibidas, así como los cobros y los pagos que están eh, limitados al criterio de caja en un principio, ¿vale? Pero sí que son las facturas emitidas y recibidas que sí que tendréis que hacer eso prácticamente eh, a diario. ¿eh? Y luego tenemos los eh, diferentes libros de bienes de inversión o de otras operaciones de trascendencia tributaria, que es, hay que presentarlos eh, anualmente y estos hay que presentarlos en enero. Entonces, os los daremos habilitados en enero, no siento que alguno vaya a presentar algo que no le va a presentar, ¿vale? Entonces, ahora están ahí, pero están deshabilitados y luego ya la próxima versión que mandemos en diciembre o enero ya serán habilitados para que los podáis presentar. ¿Eh? En este caso es el ejemplo normal, daríamos a facturas emitidas y en este caso nos salen las facturas que tenemos pendientes para poder enviar. ¿Eh? Como veis, yo solo he entrado, le he dado a continuar y ya me muestran las facturas. En este caso, vamos a utilizar una serie de iconos o de, de, de leyendas para que les sea muy fácil identificar cómo están las facturas. En este caso, nos indica que esta eh, eh, es un icono de un calendario, que está en verde, quiere decir que esta está eh, pendiente de enviar. ¿vale? Esta que tiene una X, quiere decir que ha sido una rechazada en un envío anterior. ¿vale? Me ha dicho que el valor del tipo del campo, aquí no me indica el campo, ahora vamos a ver dónde podemos ver el campo que estaba mal. Y estas que están pendientes, si se dan cuenta, son muy bajando, me los va cambiando aquí el estado, aquí abajo, vamos a ir informando del estado en el que está. Pues si ahora los primeros días pues nos aclaran un poco de los iconos que habrá. Si quieren ver, pues, por ver todos los iconos que hay, aquí selecciono todos. Y esto es, por ejemplo, toda la operativa que hemos ido haciendo de pruebas que hemos estado haciendo estos días, ¿eh? para la presentación y bueno, para las pruebas de la aplicación, que hemos estado haciendo, entonces, para que vean un poco los iconos. Estos que tienen la V, evidentemente, eh, quiere decir que se han presentado y que están correctos, que no, no hay que hacer nada más con ellos. ¿eh? Eso que tiene en el calendario, lo que hemos visto antes, ¿vale? aparecerán eh, también una papelera, en este caso indica que ha sido una que hemos dado de baja, ¿eh? una que presentamos correctamente, pero que posteriormente la hemos dado de baja en Nuestro caso nos indicará así y tachado todos los valores. ¿Eh? Y luego tenemos aquí la X, que ha sido las la rechazadas. ¿Vale? El caso luego de aceptada con errores, eh, no, aquí no tenemos ninguna, pero si se les diera alguna que estuviera aceptada con errores, que son unos casos muy concretos, pues les aparecerá en el mismo calendario, pero en vez de en verde, en rojo. Quiere decir que está aceptada, pero que ha sido aceptada en, en, con, con errores. ¿Eh? Entonces... Eh, una vez que, vamos a dejarlo como estaba, para presentar estas, vamos a intentarlas presentar ahora. ¿Eh? Si queremos ver, porque aquí está toda la información, en este grid que tenemos aquí, está toda la información que eh, la agencia tributaria pide que hay que informar de cada una de las facturas. Está toda la información. ¿Eh? Evidentemente, todo esto lo recopila la aplicación de los datos que, que han metido y lo deja ahí preparado. Si quieren ver eh, más a detalle, porque aquí es un poquito más complicado, tenemos este... Esta opción aquí, este botón de aquí, que es ver detalle, que lo que hace es, de una manera un poquitín más ordenada, mostrarnos toda la información. Incluso decirnos el estado en el que está. Si estuviera presentada, nos diría el CSV y si tuviera algún error, nos diría el error en concreto de por qué nos ha presentado esa, esa factura, porque ha sido rechazada. ¿Eh? En este caso, tenemos esta rechazada. Vamos a ver, vamos a modificarla, que es la 1B, así rápidamente. La 1B, a ver, ¿dónde la tenemos? Eh, es esta. ¿Eh? si vamos aquí a información del sí como les dije, en este caso vemos, ya nos indica información que está rechazada y nos indica que el valor o tipo eh, incorrecto del campo es la descripción de la operación, les va a ser muy conocido este error porque se les va a dar mucho entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues entrar aquí en otros datos y en la descripción de la factura pues eh, poner algo que no sea genérico no me hagáis caso ahora ¿vale? descripción de la factura bueno no se puede hacer esto. ¿eh? La damos a grabar y vamos a hacer la presentación, ahora otra vez, de las facturas emitidas. Todavía no sigue ahí y vamos a intentar hacer la presentación. ¿Qué es lo que tendrán que hacer? Pues simplemente darle al botón enviar. Como ven, he entrado, va a seleccionar las facturas que tenía pendientes y lo único que tengo que hacer es darle a enviar. Nos va a pedir el certificado, evidentemente. Yo en este caso eh, hemos seleccionado uno... Uno nuestro, que, no, eh, que le quito la contraseña para que no me la pida. ¿vale? Y ya está, ya están presentadas. Como pueden ver, tenemos una conexión bastante lenta, se lo puedo asegurar, y no ha tardado absolutamente nada en presentarlas, sin recibir la respuesta de la agencia tributaria, en la que nos ha dicho que todo está correcto. ¿vale? Como pueden ver, aquí están todas las UVs. ¿eh? O sea, el sistema, sí que por las pruebas que hemos realizado, está muy preparado para poder recibir muchísimas facturas en muy poco tiempo. ¿eh? Y poder recibir la respuesta también en muy poco tiempo. Y nosotros tratar esa respuesta en menos tiempo. Bueno, como pueden ver, aquí, si ya vemos al ver detalle, ya sí que ya no pone que está presentada y su CSV, muy importante. Este CSV no es por factura, este CSV es igual en todas las facturas que hemos presentado en este envío. ¿eh? La agencia tributaria da un CSV por cada envío que se da, que se hace. Entonces, en este caso, ya tenemos todas presentadas. ¿eh? Ya no tendríamos que hacer nada más, cerrar y irnos a comer. Bueno, eh, el, si queremos ver el, el listado, en este caso, eh, este listado que hemos puesto, lo hemos preparado para cuando haya con errores, eh, pues poder ver todos los, eh, los errores que, que se dan. En eh. este caso, como todas han sido perfectas, pues el listado nos pone que está todo bien y, y ya está. En, en este sentido, una vez que ya han presentado, les he comentado que estas son las altas normales. Si tuvieran alguna factura que tuvieran que rectificar, lo único que tienen que hacer es, como he hecho yo antes, ir a la, editar esa factura, modificar sus datos y volverla a presentar. ¿Eh? En ese caso, ya si está bien, no, no, no la vuelvo a presentar. ¿Pero qué pasa si yo hago eh, otra presentación y vuelvo a incluir las facturas que ya he presentado? Pues que eh, la agencia tributaria va a detectar que ya está presentada y no, no, no las va a admitir otra vez simplemente nos va a devolver como que ya, está, eh, que ya está presentada y nos va a devolver un duplicado entonces nosotros pondremos que nos ha presentado porque ya está duplicada ¿eh? o sea, es decir, no sustituye la factura que ya está presentada si quisiéramos sustituir una factura tendríamos que darla de baja y presentar una nueva o si hay que modificar algún dato hacerlo por modificación ¿eh? esto es muy importante de aquí eh, habíamos hablado, muy importante, lo de la consulta, que esta opción, como veis, ya no nos pide ni estado de facturas ni nada, ¿eh? que lo que hace, que nos pide, eh, podemos indicar la contraparte, es decir, eh, indicar un, un CIF de alguno de nuestros clientes o nuestros proveedores para indicar que nos salgan solo las facturas de esa, de esa contraparte o, si queremos, solo de un periodo en concreto. En este caso, si le pedimos de, de las pruebas que hemos ido haciendo de nuestra empresa este libro, le daremos a consultar, a ver, porque este va a tardar a lo mejor un poquitín más, pues no ha tardado nada, nos ha bajado todo el libro que la, eh, la agencia tributaria tiene registrado de las presentaciones que hemos ido haciendo, bien vosotros como asesoría o bien la empresa, ¿Eh? o bien la empresa, y vosotros podéis entrar a consultar, si tenéis el certificado apropiado, podéis entrar a consultar las facturas que tiene presentadas. ¿Eh? En este caso, son todas las facturas, ¿eh? si se dan cuenta, esta que teníamos teníamos montada de baja, aparece en la jeta tributaria como una factura que se ha dado de baja ¿eh? y todas las demás son facturas registradas. Este libro luego lo podemos imprimir o consultarlo. ¿Eh? En, en cuanto… A la validación de los datos, que les ha comentado Rosa anteriormente, es muy importante que los CIF de las, eh, de las cuentas y los nombres estén bien introducidos. Por lo tanto, eh, nosotros lo que hemos hecho ha sido un servicio, eh, aquí en el plan de cuentas, que eh, lo que hace es validar los datos que tenéis eh, grabados de cada una de las cuentas con, directamente con la agencia tributaria. Es decir, se conecta con los servidores de la agencia tributaria, eh, le mandamos eh, los datos... Eh, ...que tenéis registrados aquí... ...y la Agencia Tributaria nos devuelve... ...los datos que tiene registrados... ...y vamos haciendo pues una comprobación... ...para saber si están bien registrados o no... ...y tenéis que modificarlos... ¿por qué? ...porque las mayores devoluciones que vas a tener... ...o presentaciones que nos van a dejar hacer... ...va a ser por el campo de descripción ...casi seguro... ...y por el campo NIF o el nombre... ...que no esté bien introducido... ...con lo cual eh, la Agencia Tributaria lo devolverá... ...no aceptará la factura... ...y tendréis que poner bien los CIF... ...para que se puedan, eh, para que se puedan entregar... ...en este caso... Simplemente lo podemos hacer tanto masivamente como de cuenta en cuenta. Si entramos en cada una de las cuentas, hay un botón que nos permite validarla. Aquí voy a intentarlo hacer masivamente, aunque con la conexión que tenemos, a ver si nos funciona. Bueno, aquí nos aparecería, pues está funcionando bastante bien. Nos eh, salen todas las cuentas y nos las va chequeando. Aquí está comunicándose con la agencia tributaria, con sus servidores, y automáticamente va chequeando cada una de los CIFs con el nombre. ¿Eh? Como podéis ver, aquí estamos... Somos muy bien aplicados y está todo perfecto, ¿vale? Si hubiera alguna más, nos operaría una X y nos pondría el nombre enviado con el nombre que tiene la agencia tributaria. Como os he ha comentado, hay a veces que, eh, aunque el nombre varíe ligeramente, sí que lo da como bueno, ¿vale? En este caso, pues bueno, aquí por ejemplo el SLU que está con puntos, aquí sin puntos, pues bueno, en este caso lo da como bueno porque, porque coincide. ¿eh? Entonces, es muy importante que estos datos los tengáis validados de cara a hacer las presentaciones... Eh, sobre todo si empecéis el 7 de julio esto, porque empiezan a volver las facturas ¿eh? bueno, pues esta sería lo que es la, la, la operativa eh, con la aplicación de gestión fiscal como veis, eh, no es excesivamente complicado lo que es el, el manejo en cuanto al resto de aplicaciones pues es similar en cuanto a facturación, que es nuestra aplicación de gestión comercial pues es igual que lo que hemos hecho antes. Aquí tienen la, la guía eh, donde les van a explicar los, eh, pues un poco brevemente eh, los cambios que se han hecho en la aplicación para poder eh, adaptarse a este sistema. En cuanto a las empresas, en este caso, tendrán que marcar, tendrán que marcar en la pestaña de parámetros, tendrán que marcar si está acogida al sí o no, y una vez que hayamos marcado que está acogida al sí, automáticamente ya nos aparecerá, ...pues en, en, la presentación, eh, en la pantalla de presentación que hemos visto... ...ya nos aparecerá eh, activada para poder presentar facturas... ...con esta empresa. En cuanto a compras y a ventas, pues es muy similar. Las facturas que podamos tener... ...como pueden ver, la pantalla se ha cambiado ligeramente... ...aquí en tipo de factura están los dos campos que hemos visto... ...anteriormente gestión fiscal... Eh. ...también aquí están quitadas las claves que podemos sacar de, otro, de otros campos, por ejemplo, de aquí, de importaciones o de, o de intracomunitaria, ¿vale?, o si es criterio de caja. Todas estas, si ya marcáis esa, no necesitáis que marquéis aquí, porque ya nosotros eh, lo marcamos automáticamente. ¿eh? Los eh, datos adicionales, los dos botones que hemos visto antes, de datos adicionales y de sí, están situados aquí a la derecha, y estos son los datos adicionales, que funciona exactamente igual, ¿eh? se van activando campos o no dependiendo del tipo de clave de operación, muy importante la descripción de la factura, que aquí se va a hacer lo que se ha comentado antes, cogeremos el valor del primer concepto de la factura o del concepto que más base tenga, y aquí sí que podremos incluirlo eh, automáticamente. ¿Eh? No así en fiscal o en contabilidad, pero aquí en facturación sí, porque tenemos todos los datos de facturación, con lo cual ahí podremos incluir, eh, digamos, de una manera bastante automatizada la descripción de la, de la factura. Pues nada, una vez metidos estos datos... Tenemos los datos del sí, aquí también, que en este caso está pendiente. Aquí también, no lo he comentado antes, pero tenemos el botón de cotejo, que una vez que tengamos el CSV grabado, pues podremos ir a comprobar para ver que efectivamente y que realmente la agencia tributaria tiene registrada esa factura para comprobar que está. Simplemente nos saldrá una pantalla en la que dice que ese CSV es válido y que está registrada esa factura. Eh, hemos visto las compras, en cuanto a, los, eh, a las ventas, pues exactamente lo mismo, no tiene ninguna variación. ¿eh? Si nos vamos aquí a las facturas, pues tenemos los mismos campos ¿eh? y dependiendo, al igual que antes, de los campos que elijamos aquí, se si nos activarán o no se nos activarán estos valores de aquí. ¿eh? En cuanto a la presentación... Pues exactamente igual. Aquí tenemos el botón situado en este lado y aquí, como eh, digamos que afecta a compras y a, y a ventas, pues eh, digamos que el, la opción la hemos introducido por utilidades, la hemos eh, grabado por utilidades y estaría aquí en sí con las dos mismas eh, con las dos mismas opciones: presentación y consulta de envío. Presentación es exactamente lo mismo que hemos visto antes. Como ven, es lo mismo. No hay ninguna variación. Lo mismo que se ha comentado antes está exactamente igual aquí y estará exactamente igual en contabilidad. Tenemos las empresas seleccionadas, los mismos tipos de comunicación, los mismos filtros y los mismos tipos de libros. Aquí, en, en principio, en FactorGest, pues habrá ciertos libros que no, que no se llegarán a activar. Por ejemplo, el de bienes, y bienes de inversión que no, que no se llegan a activar. Una vez que estamos, pues es lo mismo, hace lo mismo. Aquí selecciono un tipo de libro y me mostrará todas las facturas. En este caso, están todas rechazadas de pruebas que hemos ido haciendo con esta aplicación ¿por qué? porque aquí eh, como pueden ver eh, el NIF pues es totalmente incorrecto ¿vale? nos lo pone aquí que el NIF no es identificado con el nombre indicado es decir, a la hora de presentarse la agencia tributaria nos ha devuelto el error de que el NIF introducido, ese que es el inventado famoso de 1, 2, 3, 4, 5 con el nombre pues no le coincide ¿eh? si eh, en este caso al igual que antes que no lo hemos visto queremos ver ¿Qué envíos hemos hecho nosotros? Esto ya es de cara a nosotros. ¿Quién de nuestro despacho ha presentado las, las facturas y cuándo lo ha hecho? Eso lo podremos ver a través de consulta de envíos. Aquí lo que está registrado es cada vez que pulsamos en el botón de envío de la aplicación. ¿Eh? Cada vez que pulsamos en este, en este botón se genera y se logra comunicar con la agencia tributaria, evidentemente, si hay algún problema de conexión con la agencia tributaria, ...pues no se podrá registrar nada... ...pero si se logra conectar a la agencia tributaria... ...ya nosotros generamos un registro... Eh, ...para poder... Eh, ...consultar... Pues, ...cuando se ha intentado por lo menos... Eh, ...mandar esas facturas... ...en este caso nos dice... ...que hemos estado... Eh, ...que hemos intentado eh, mandar un libro de facturas expedidas... ...que en este caso fue parcialmente correcto... ...es decir, algunas facturas... ...sí se llegaron a presentar, pero otras no... ¿eh? ...y aquí nos dice el CSV nos dice el CSV eh, que nos devolvió la Agencia Tributaria con el que podemos chequear y comprobar que estas facturas realmente existen y que están presentadas. Aunque la mejor manera es como les, eh, les he comentado antes es a través de una consulta de las facturas de las facturas que tienen ellos registrados. Eh, en cuanto a contabilidad, pues igual tenemos la misma guía aquí, tenemos aquí eh, las empresas. ¿Vale? Aquí las que tenían eh, dentro de parámetros, las que tienen marcado un tipo de empresa, que era gran empresa, automáticamente les vamos a marcar esta, eh, esta, este campo de obligada a presentar sí. Es decir, cuando le mandemos la de contabilidad hacia el Stalin, todas las empresas que tengan como gran empresa aquí, automáticamente las vamos a marcar como obligadas así. sí. ¿Eh? Una vez eh, que está marcado aquí, pues exactamente igual que, que antes. Tendremos en asientos eh, factura... ...se nos van a añadir los campos que hemos estado viendo antes... ...y como pueden ver, tenemos los campos tipo de factura... ...y eh, clave de operación... ...en este caso están vacíos, ¿por qué? Porque el sistema está esperando a que le metamos... ...o le introduzcamos aquí el tipo de, de cuenta que es... ...si es de cliente o de un proveedor... ...porque varía, el, los campos de tipo de factura varían... ...dependiendo si es, un, si es una compra o una venta... ...en este caso si seleccionamos por ejemplo... Eh, ...pues un proveedor mismamente... ¿Vale? En este caso ya se me ha habilitado, se me ha reinado el campo de tipo de factura ¿eh? y de clave de operación. Y al igual que antes, se han desaparecido una serie de campos que automáticamente podemos sacar de otras casillas que vayáis marcando y que estáis acostumbrados a marcar y que necesitamos pues, para, otra, para otro tipo de operación en la, en la aplicación. Por ejemplo, aquí no está el deleterio de caja, como podéis ver, porque si yo la marco aquí, el sistema ya, ya sabe automáticamente que es. En este caso, hemos me metido un proveedor. Muy importante muy importante la fecha de registro contable. ¿Vale? Muy importante meterla. Eh, al igual que eh, hemos visto en nuestras aplicaciones, tenemos los datos adicionales. Igual, si dan activando o no, dependiendo del tipo de, de tipo de factura o clave de operación que hayamos ido introduciendo. Importante, vuelvo a remarcarlo, la descripción de la factura. ¿Eh? Aquí, como pueden ver, a diferencia de, de facturación y de gestión fiscal, no aparece el botón sí. ¿Por qué? Porque esos datos, esto es para dar de alta un asiento a través de asientos eh, factura, que ya saben que es, se dan de alta muy rápidamente. Para luego poder consultar eh, toda la presentación que se ha hecho del sí o poder modificar algún dato, tendremos que ir a asientos diarios. Por ejemplo, si nos vamos aquí a asientos diarios, aquí tenemos una, unas facturas, unos eh, asientos generados a través de unas facturas, tendremos que modificar o editar porque esos datos están en el libro de IVA, modificaremos la subcuenta y aquí ya podemos modificar los datos adicionales si nos los piden, ¿eh? por ejemplo, la factura o datos, otros datos adicionales, y aquí ya nos aparece el botón del, del sí, en el que nos aparece si está presentada, no presentada, parcialmente presentada, ¿eh? en este caso, esta de las pruebas que hemos ido haciendo está presentada, se presentó este día, ¿eh? hasta ahora, el usuario que la presentó ¿eh? y el CSV. En este caso, bueno, vamos a ver, porque aquí se puede ir un poquitín más lento. Aquí no, nos va a dar error porque estamos entrando por la real. Vamos a hacer el cotejo, eh, si queréis, en una de ingresos, aquí. Porque ahí ya tenemos puestas las reales y en las reales todavía no está activa y nos devuelve, nos devuelve error. Aquí, por ejemplo, esta sí es la de pruebas, con lo cual... En esta que es de pruebas le enviamos el código seguro de verificación y automáticamente el sistema nos dice que está registrado con una serie de valores, ¿vale? Esto, esto que nos quiere decir a nosotros esta cosa de datos, nos quiere decir que la agencia tributaria tiene registrado ese CSV y tiene toda la información de lo que se presentó, ¿vale? A través de ver XML pues se puede ver, eh, pues de una manera un poquitín más esquemática cómo, cómo, cómo está toda la información que se presentó con ese CSV. ¿eh? Es que, en contrariedad, estamos ya están ya en la real y aparece la real y como la real nos devuelve error porque no está presentado, claro, evidentemente. Entonces, la única diferencia que hay con respecto a estas aplicaciones es que aquí, si quieren modificar, tendrán que entrar por asientos modificando eh, a través de los datos para el libro de IVA, o sea, en los datos del libro de IVA, la factura, la, eh, el asiento correspondiente. ¿eh? Todo lo demás es exactamente igual. Si nos vamos aquí al, al botón del, del sí, como pueden ver, es lo mismo lo mismo de lo mismo. Vamos aquí, y aquí nos aparecerán, aquí hemos ido eh, haciendo bastantes pruebas, y nos aparecen todas las pruebas que hemos eh, hecho, pues esta que está pendiente, esta que la presentamos y nos dio error, nos da error porque están todas sin NIF, entonces las metimos sin NIF para, que nos den, para controlar los errores. ¿Eh? Aquí si, de, si diéramos a enviar, pues otra vez nos volverá a dar el mismo error que nos ha dado antes, es decir, que nos falta el NIF. ¿Eh? Así que lo podemos intentar. En este caso son muchas, pero no ha tardado nada. En este caso yo le doy aquí a imprimir y nos salen todos los errores que nos ha dado. Que en este caso es la descripción de operación que están sin reinar en la mayoría y en algunos que el número de serie de factura de emisor es incorrecto, que nos ha incluido mal. ¿Eh? En este caso lo que tenemos que ir es, por ejemplo, como podéis ver aquí no está el número de factura, el número de serie y por eso no está dando error. Lo que tienes que ir haciendo en este caso es ir a esa factura, arreglar lo que se dice y volverla a presentar. Eh, el sistema, aquí, yo he estado presentando solo facturas emitidas eh, no quiere decir que solo estáis limitados a presentar por empresa y por libro, no, aquí vais a poder presentar todas las empresas todas las facturas de, de o sea, todas las facturas de todas las empresas que tengáis acogidas así y todos los libros de golpe, es decir, si aquí presento las empresas y vosotros las seleccionáis y seleccionáis todos los libros ¿vale? aquí me aparecen todos los libros ¿Vale? Me aparecen todas las facturas que tengo recibidas, todas las facturas, perdón, todas las facturas expedidas, todas las facturas recibidas y yo dando al botón enviar me va a presentar todo de golpe. Es decir, vosotros al final del día, de todas las facturas que podéis ir introduciendo, pues al final del día cogéis todas las empresas, cogéis todos los libros, vais a presentar y el sistema nos va a presentar. Os va a decir cuál está mal, cuál está bien y si está todo bien, pues quedará todo presentado y es el trabajo que tendréis que hacer.